Maniáticos, nos encontramos en esa, la primera entrevista que vamos a hacer a muchas bandas, talento nacional, talento peruano, solamente en tu programa Star Music, Rock and Pop, a través de Vez Cable Music, el canal de las mejores canciones de tu vida. Yo soy Gabriela Díaz y hoy estoy súper contenta, súper feliz, porque nos encontramos con una bandaza, una buena banda, creo que es la única que fusiona el rock punk con el rap. Hablamos de los chicos de NoFap. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, bien, bien, bien, bien. ahí está. Vamos a conocernos un poquito, a estos chicos tan churros. A ver, primero acá. Ah, hola, ¿qué tal? Yo soy Marco, el rapero y compositor de la banda. Marco, ¿luego? Hola, yo soy Elvis Alexander y soy el guitarrista de NoFap. ¿Es el guitarrista por aquí? Hola, ¿qué tal? Soy Johnny Darío y soy el baterista de NoFap. ¿El baterista y aquí? Bueno, yo soy Piero, soy el vocalista y guitarrista. Ajá, muy bien. Como pueden ver, chicas, solteritos, solteritos, ¿todos están disponibles? Más o menos. <ríe> ok, ahora vamos a conocer un poquito la antigüedad uh, de los chicos para luego, pues, eh, saber sobre su historia. ¿Cómo así nace NoFap? Primero, a ver, dígame quién es el más antiguo, chicos, de la banda. Acá, el señor Marco. A ver, señor Marco, cuéntanos, por favor, cómo nace esta idea loca de juntar el rap con el punk. Ah, no sé, nace de eh, la idea de hacer algo distinto, hace unos años cuando empezó esta idea, como en el 2010 me di cuenta que mi forma de componer era más golpeada yo en ese momento pensé que era rap por eso así que quise hacer esta mezcla del rap con el pan rock hace dos años por fin logramos grabar un disco eh, y lo lanzamos con el videoclip de Malespina y nada, desde ahí empezamos a ir creciendo poco a poco, esforzándonos, estamos ahorita trabajando nuestro tercer videoclip y el nuevo disco, que no sé, ojalá lo vean para mediados de este año y ojalá que no para fines. Muy bien, justo ahí Elvis nos está promocionando el disco, es el primer disco de No NoFap, ¿verdad? Se llama Sin, tómalo con calma, ¿verdad? tómalo con calma y está para toda la gente. Vamos a conocer ahora un poquito más del vocalista, cómo así se integra esta banda, Y eras fanático de NoFab antes, nunca habías escuchado de ellos, cómo así te llamaron, te convocaron, cuéntanos. Yo encontré su este anuncio por Facebook y ese anuncio tenía un link ¿no? de YouTube, entonces escuché sin dirección, me gustó bastante la canción, me escuché todos sus temas en YouTube y dije, wow, me gustaría tocar en esta banda, la verdad. Entonces hice mi casting, con un, un casting un poquito larguito, ¿eh? porque se toman, se toman la molestia, se toman la molestia de escoger bien y, y ya pues que yo pues. Muy bien, y un chico con talento. Y hablando de casting, hace poco también han estado buscando al nuevo baterista, ¿verdad Marquito? Así es, y así es como llegó el Johnny. Ah, el Johnny, ok, el Johnny. A ver, vamos a conocer un poquito. Johnny, cuéntanos, ¿ya conocías a NoFap? ¿Eres amigo? ¿Fue por contactos? ¿Cómo así atrás a la banda? Ah, yo vi una publicación de que se buscaba baterista. De ahí me contacté con el muchacho guitarrista Elvis. Me dio los detalles de cómo sería para ingresar a la banda. Hice un pequeño casting y ahora estoy con ellos. Por suerte estoy con ellos y me parece perfecto. Como hace cuatro años de formación. Y distintos cambios de los integrantes Hoy NoFap ya consolidado Se prepara para la grabación de un nuevo disco Y el estreno del tercer videoclip Conozcamos más de ellos Muy bien, ahora vamos a conocer sobre El guitarrista de NoFap El gran Elvis, quien nos va a contar pues Sus inicios ¿no? en este mundo Loco de la música Y cómo así llega a NoFap bueno, llegué a Nofat gracias al antiguo vocalista de la banda. Eh, era, bueno, somos amigos hasta ahora, pero bueno, ya por él entré a la banda este, como apoyo. Estuve apoyándolos desde diciembre hasta abril y de abril ya estoy como guitarrista ¿no? este, fijo oficial ¿no? de la banda. Dinos, ¿desde cuándo tocas la guitarra? Porque sí que lo haces muy bien, ¿eh, Luisán. En verdad toco creo que desde los 14, 15 años. Eh, Gracias a una... bueno, tuve una motivación ahí media rara, me rompí la muñeca y algunos dedos, la cual este, tuve que estar en, en terapia. Nunca fui a terapia, mi terapia fue tocar guitarra y nada, ahora sí ya... Todo funciona bien, todo funciona a la perfección, ¿ok? Ahora sí, vamos a seguir conociendo más de los chicos churros de NoFap y como siempre Luis acá, haciéndonos el cherry con el buen disco, ¿no? Y es el turno del gran Marco, el rapero de NoFap. A ver, Marco me llama mucho la atención por la facilidad en que compone todas las canciones de, de No NoFap. Cuéntame un poquito sobre el proceso en el momento pues, de, de componer esas canciones. ¿Cómo así te inspiras en algún amor por ahí, alguna vivencia? ¿Te, te concentras y dices, no, quiero hablar de esto? ¿Cómo así compones, Marco? Um, nada, las composiciones sale, pucho, no sé, eh, al menos, tómalo con calma, salió por experiencias eh, que me pasaron. Pero no tan dramática como en la canción, ¿no? Ese es el secreto entonces de todas las composiciones de NoFap Luego que hemos hablado pues con Marco, ¿no? Respecto a este arte de componer, porque claro que sí es un arte, vamos a seguir conociendo a más miembros de la banda. Ahora es el momento del baterista, que es nuevo, ¿verdad Marquito? ¿Cuál es el nombre del baterista? El Johnny, el calichín. El Johnny, el cual obviamente ha pasado por un proceso riguroso. Entre más de 10.000 competidores quedó seleccionado. Vamos entonces a conocer al gran Johnny. Ahora es momento de conocer al gran Johnny, ¿verdad? El nuevo baterista de NoFap. Cuéntanos un poquito, Johnny, ¿qué opina la familia respecto a que se ha metido en ese ambiente musical? ¿Te apoyan? Ah, mis padres, los amo, sí, sí me apoyan bastante, me apoyan con, con mi pasión que es la batería Y sí, siempre están ahí pendientes, que Johnny cuéntame qué tal, cómo te ha ido ¿no? Y, y qué bueno, que se siente muy bonito que tus padres estén a tu lado Claro que sí, ¿eh? y esperamos pues si algún papito está viendo el programa el día de hoy Pues que tiene que apoyar a su a su hijo en lo que realmente pues, le apasiona ¿no? Así sea la música, como en el caso de Johnny Ahora sí, vamos a conocer al cantante, a la voz melodiosa de NoFap Ahora estamos con Piero, como le dije hace un momento, la voz melodiosa de NoFap Cuéntanos, Pierito, ¿cómo así pues, eh, nace este gusto por el canto? Todo empezó cuando tenía 12 años por mi cumpleaños, mi viejo me regaló una guitarra, y bueno, creo que en ese momento mi vida cambió. Es que sí, la música definitivamente te cambia la vida, y ha sido muy, muy difícil, quizás, cambiar de género, siempre has pertenecido al, al género punk, porque es distinto cantar baladas, cantar salsa y cantar este tipo de género. Claro, yo me adecuo a cualquier tipo de género, eh, he tocado todas las variantes del rock, todas, o sea, he tocado metal, he tocado pop, pop rock, eh, y ahora estoy con el punk, es la, la verdad, la primera banda de punk que tengo, y la verdad es que me encanta. Sí, no, bueno, El punk definitivamente hace que saques todo de ti no y le pongas mucha garra y energía. Y es así como el Gran Piero transmite cada canción de NoFap. Muy bien, ahora vamos a conocer pues, las, los próximos eventos y las metas que tiene NoFap. Cuéntanos un poquito de eso, Marco. ¿Cuáles son los próximos proyectos? Ah, como les decía, vamos a lanzar en los próximos meses nuestro tercer videoclip así como ya estamos preparando el segundo disco que se viene eh, ojalá para mediados de año después estamos regresando a de escenarios después de algunos meses de estar allí en, en calentamientos en previas este 3 de marzo en el Rustibar de Lima el 28 de abril en el de Fest en el Salón Imperial y más eventos que van a ir saliendo así y pueden encontrarlos si nos siguen por nuestras redes sociales. Y hablando de redes sociales, por favor, Pierito, invita a toda la gente a, a las redes sociales. ¿Cómo los puede encontrar? Bueno, nos puede encontrar como Perú, en Facebook, en YouTube, en Instagram y nuestro disco en las diferentes plataformas musicales. Muy bien, muchachos, ya la invitación está hecha. Ellos son los grandes, los grandiosos chicos de NoFap. Eso ha sido todo, ¿no? una entrevista súper divertida eh, con los chicos de NoFab desde aquí, desde el Parque Kennedy, ya lo saben, continúen en Star Music Rock and Pop a través de Best Cable Music, el canal de las mejores canciones de tu vida. Debo sacarme pronto, es que oh, madre, por fin,